Constitución Política de la República de Nicaragua. Título 7. Educación y Cultura. Capítulo único. Artículo 122. Los adultos gozan de oportunidades para educarse y desarrollar habilidades por medio de programas de capacitación y formación. El Estado continuará sus programas educativos para suprimir el analfabetismo.